Bueno amiguitos, bienvenidos a otro tutorial. Hoy les voy a mostrar cómo crear un script, que es lo que vamos a empezar a hacer para crear código. Les voy a explicar todo paso a paso, para generar el movimiento de las diferentes cosas. Lo que ustedes quieran crear en script, ¿no? los puntajes, lo que ustedes quieran, todo va por código. Les voy a explicar todo sobre los códigos. Crear. La, la onda de hoy es cómo crear nuestro primer archivo de código. ¿okay? Nuestro primer script y cómo conviene. Ahora, también quiero repasar una cosa. Voy a agregarlo rápido a esto. Traté de crear con el bounce máximo un material para que tenga rebote infinito, pero como ves me lo va comiendo, va teniendo ciertos tipos de comportamientos raros. Entonces lo que nos conviene directamente es la pelota también. Vamos a programarla como un cuerpo tipo kinemático, entonces le cambiamos el tipo. Ahora, ¿Cómo crear un script? ¿A dónde creo un script? Bueno, yo lo que voy a querer hacer primero, primordialmente, es que el player se pueda mover para arriba o para abajo cuando yo aprieto una tecla, ¿no? eso es lo, lo más básico. Entonces, para crear un script tengo que determinar en dónde, quién es el que va a tener este comportamiento, el player. El player es el que va a estar moviéndose para arriba o para abajo, entonces clic derecho en el player, adjuntar un script, que es como crear un script, y acá tengo un montón de opciones, fíjate, tengo lenguaje, en este caso tengo el script si te bajaste otra versión, Podrías llegar a tener C Sharp u otros, otras lenguas, depende, de lo, depende del tipo de versión. ¿Qué es importante de acá? Bueno, esto como te digo, el lenguaje. Siempre elegir Gdescript, que es eh, uno de los mejores lenguajes que viene con Godot. Es el tipo de lengua, cómo lo va a interpretar. Yo, ya te lo voy a mostrar esto igual, a menos que estés más pro y, y quieras usar otro tipo de lenguaje. Y acá otra cuestión es la ruta y el nombre del archivo. Ok, suponete. Yo en este caso voy a crear una carpeta que se va a llamar Scripts. Y adentro de Script voy a crear, porque voy a tener varios subjuegos en este demo. Voy a poner uno que se llame Ping Pong 2D. Okay? Dentro de Ping Pong 2D, entonces vamos a crear la paleta 1. Ahí está. Listo. Y creamos el Script. Fíjate que me dio la ruta donde va a ser creado el directorio. Lo creo. Listo. Con esto, automáticamente, fíjate que me creó el Script. Al haber sido creado a partir de un Character Body 2D. Fíjate que me crea automáticamente un código, el cual va a estar tratando de simular cierta velocidad. Vamos a ejecutar. Fíjate que automáticamente hasta cae inclusive, porque tiene seteada una gravedad. Yo en mi caso voy a tratar de personalizar al máximo mi script. Por lo tanto, quizá estas cosas no las voy a necesitar. De todas formas, vamos a ir viendo poco a poco cómo lo vamos a hacer. Pero fíjate que ya tengo un script creado dentro de Player y lo podés ver a partir de esto. Si quiero volver a la otra ventana, simplemente podés cliquear. Estás en espacio 2D, espacios 2D. Querés volver a ver la lista de scripts, script. Y acá vas a tener la lista de scripts que hayas creado. Eh, también si creas, cliqueas acá, vas directo al script deseado. Bueno, en la próxima vamos a estar viendo cómo programar nuestro propio script para el movimiento del Player. Así que quédate ahí compartí, suscríbete y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.